Hola, bienvenidos, vamos a ver muy rápidamente cómo activar la función de las casillas en Windows 11, me refiero a esas casillas que nos permite seleccionar elementos en el explorador de archivo de Windows 11 es muy fácil, vamos a los tres puntitos de arriba a la derecha clic botón izquierdo del ratón vamos a opciones nos situamos en la pestaña Ver Bajamos hasta donde dice usar las casillas para seleccionar elementos. Marcamos para que tengamos aquí en ON esta función. Le damos a aplicar, le damos a aceptar y listo. Si os ha gustado, dejarme un like. De todas formas, muchísimas gracias por la visita. Un saludo.